En la primera parte del video este, hicimos la construcción o la simulación de un geoplano. En esta parte vamos a hacer un poquito que delimitar un poco el, la parte del, del área de trabajo para el estudiante. ¿Cómo lo vamos a delimitar? Bien, lo que vamos a hacer es construir un polígono regular. Si lo que se quiere es un, un, un cuadrado, por ejemplo. Le vamos a dar, si lo que queremos es delimitar una parte de la cuadrícula y que no se vea toda, lo que hacemos es con un polígono regular, damos eh, un punto y damos a dar otro punto en la distancia aquí, que queramos. Esto me nos va a preguntar de cuántos lados queremos ese polígono regular. Yo le voy a decir que son cuatro lados y le damos OK. Y lo construyó hacia arriba, no hay ningún problema, lo bajamos, movemos el punto, este y después este otro punto, aún falta más para que quede totalmente visible acá. Bien, ahí está el polígono regular construido, y en este momento, pues no hay ninguna diferencia, lo que vamos a hacer es darle clic derecho en propiedades. En color, pero en estilo, en estilo, donde dice sombreado, le vamos a decir invertir sombreado, invertir sombreado y le vamos a decir en color la opacidad que sea al 100%. Y aquí, pues le podemos cambiar el color de fondo que sería, pues, puede ser, puede ser blanco. O sea, ustedes escogerán el color que corresponda. Entonces, esto lo que permite es que el estudiante solo se dedique a trabajar en esta área que está sombría. De esta manera, pues, podemos delimitar al estudiante el área de trabajo. Entonces, también podríamos incluir texto aquí con la herramienta, otra vez con la herramienta texto, aquí donde dice ABC le damos clic y después le damos clic en el área de trabajo y aquí podemos poner por ejemplo, podríamos escribir las instrucciones instrucciones, ¿cuáles instrucciones? no sé, las que usted le ponga instrucciones y usted podría poner acá esto lo podemos movilizar aquí en, en esta barra de herramientas. Dice este pequeño, ese es el tamaño de la letra. Es más grande. En negrita. Y aquí podríamos comenzar a trabajar las instrucciones. O bien podríamos incluir imágenes de manera que eh, usted le implique, le diga al estudiante cuál cuál figura debe trabajar, por ejemplo. Bueno, esto es para mejorar un poquito el, el, el geoplan, una estética un poquito más delimitada, inclusive mejor para el, para el estudiante.